Mi nombre es Brenda Melisa Luna y estudio en el Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes San Luis. Este es un video tutorial elaborado para la materia, la materia de recursos informáticos correspondiente al año 2015. Mi grupo es el número 7 y mis compañeros de esta presentación colaborativa son Lira Alejandro, Leisa Macarena y Pellarín Julieta. Nuestro tutor es Aguilera Federico y nuestro profesor guía Fernández Carlos. A nuestro grupo le tocó realizar una presentación sobre el tema ¿Cómo elegir herramientas de búsqueda? En este video voy a abordar apartados sobre tres herramientas de búsqueda y los demás serán desarrollados por mis compañeros. En este índice aparece nuestro tema desglosado yo trataré específicamente sobre la base de datos documentales, sobre catálogo y sobre otras grandes fuentes de información. Ahora bien, es pertinente señalar qué es o para qué sirve una herramienta de búsqueda. Las Herramientas de búsqueda sirven para reunir documentación sobre un tema. Algunas de ellas son los buscadores especializados, las bases de datos y los catálogos. Ahora bien, hay una clasificación de las herramientas. Se clasifican en, como señalé anteriormente, en buscadores especializados en las bases de datos documentales, en catálogos y en otras grandes fuentes de información. Yo me voy a centrar en la base de datos documentales. Estas son herramientas de búsquedas especializadas de gran valor e importancia, que forman parte de la llamada Internet profunda, son los instrumentos más rigurosos para buscar artículos de revista y en las búsquedas para la investigación. Además presentan las características que voy a desarrollar a continuación. Pueden consultarse mediante diversos distribuidores. A veces, una misma base de datos puede usarse a través de proveedores, canales e interfaces distintas. Con frecuencia, pero no siempre, incluyen el enlace a los textos completos de los documentos y en algún caso incorporan archivos anexos con los mismos además con frecuencia son servicios de pago esto quiere decir que no son herramientas gratuitas otra característica que presenta es que son siempre especializadas de un modo u otro en cuanto selectiva incluso aunque sean multidisciplinares esto quiere decir que no hay ninguna base de datos de todo otra característica es que se basan en información estructurada, muy organizada y normalizada. Los registros se dividen en campos y subcampos que son recuperables independientemente. También ofrecen prestaciones potentes y versátiles, cuentas personales, análisis de resultados, alertas, exportación de referencia, accesos móviles, etc. Algunas bases de datos documentales para buscar información son Eric, Historical Abstracts, MLA International Bibliography, Biosis, Dianlet, West of Science y Scopus. Esta última es quizás la base de datos de mayor cobertura o alcance. Recoge referencia de artículos de revista, congresos, series de libros, etc. Es un recurso fundamental por su enorme tamaño, amplia cobertura temática y avanzadas prestaciones. Los catálogos. ¿Qué son los catálogos? Los catálogos son herramientas de búsqueda informan la localización de documentos o su forma de acceso. ¿Para qué sirven? Estos catálogos sirven para describir documento fuente, incorporar datos de los ejemplares físicos existentes, localizar documentos, indicar formas de acceso a documentos mediante préstamos, consulta o acceso online, reunir información científica acreditada. Dentro de los grandes catálogos encontramos a Review, WordCat y a Amazon. Otras grandes fuentes de información. Es un grupo muy heterogéneo, técnica y formalmente en muchos casos son también base de datos pero no tienen tan claramente un carácter de índice de la literatura o de herramienta de búsquedas donde acudir en primera instancia para rastrear contenido. Pertenecen principalmente a algunos de estos grupos. A portales editoriales. Son plataformas de publicación o distribución electrónica de contenido, donde encontramos revistas, libros, obras de consulta y otros documentos científicos a los que se accede en Internet. También tenemos los repositorios, que son depósitos o archivos digitales de documentación publicada por otras vías e incorporadas después, digitalizadas desde originales impresos, manuscritos, etc. También, por último, tenemos las fuentes de datos actuales, numéricos, gráficos, entre otros, donde encontramos información estadística, demográfica, datos científicos o económicos, Objetos artísticos, empresas, mapas, imágenes, fórmulas, productos, sustancias, biosecuencias, etc. Para ir finalizando, ofrecemos una conclusión donde se presentan brevemente los temas desarrollados. Los buscadores especializados de tipo científico rastrean contenidos académicos de la red. Las bases de datos son selectivas, incluyen resúmenes de los documentos, con frecuencia enlazan a los textos completos y tienen muchas prestaciones. Los catálogos de bibliotecas o librería localizan y acceden a los documentos. Y por último, hay otras fuentes de información científica como los portales editoriales, los repositorios de documentos, las fuentes de datos numéricas o gráficas, etc. Por último, le presentamos la bibliografía de donde extrajimos el material de estudio. Espero que le haya gustado y muchas gracias por su atención.